Hola y bienvenida a este diccionario de Marketing Online. Mi nombre es Mónica Salvador y estoy encantada de que estés aquí. Hoy vamos a hablar de lo que es el dominio web. Es el equivalente a la dirección postal de tu sitio web. Consta de un nombre de tu sitio web, como en mi caso sería Mónica Salvador, y una extensión de nombre de dominio, por ejemplo, .com. Es importante escoger muy bien la extensión, ya que puede afectar a la visibilidad de tu página web. Existen varios tipos de extensiones, vamos a empezar por las genéricas, son las extensiones más comunes y utilizan tres letras o más, entre ellas se incluyen las extensiones tradicionales como .com, .org, .net, .info y nuevas extensiones como .blog, eh, .site o .online, por citar algunas. Luego existen las extensiones que son códigos de países. utilizando dos caracteres alfabéticos asociados a un país, un territorio, indicado en la norma ISO 3166. Por ejemplo, .es es España, .us es Estados Unidos, .cn es China, .d es Alemania y podemos seguir así. Si tu negocio está situado en un área muy concreta, sí puedes usar las extensiones del país, si tú, además si tu mercado va a ser dentro de ese país. Pero si tu alcance es global, te recomiendo usar las genéricas. Normalmente el dominio se suele contratar cuando contratas el hosting, suelen incluirlo y si no te cobran una pequeña cuota aparte y puedes coger a lo mejor el, tu el tuyo, el que vayas a usar, imagínate en mi caso yo tengo el .com, pero quiero coger el .es para que nadie más lo coja y lo redireccione al mío, esa es otra opción que puedes hacer, pero siempre eh, a la hora de coger el dominio, dejate aconsejar por el profesional que te vaya a realizar la web, que es el que te va a dar la mejor opción para, dependiendo de tu negocio y tus objetivos profesionales con ese negocio. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjamelo en los comentarios y estaré encantada de responderte. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.